Buenos días mis amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este tiempo de oración. Nos gozamos en este día y hoy vamos a estar tratando diferentes aspectos de la vida espiritual, sobre todo de la guerra espiritual y vamos a estar bajo el título de liberación de ataduras espirituales. Yo a dos hermanos le doy la más cordial y afectuosa bienvenida a este tiempo de oración así que le invito a que esté ahí muy atento es un tema muy importante porque existen muchas personas que están o viven atadas a diferentes cosas del enemigo sobre todo espiritualmente hablando así que hoy vamos a estar leyendo vamos a estar leyendo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 El Señor está diciendo de una manera clara que Él vino para programar las buenas nuevas, las noticias del Evangelio a los pobres. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El Señor vino a dar libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. Y hoy sabemos que muchas personas son víctimas de muchas ataduras, ataduras espirituales, ataduras del alma, cosas que no lo dejan vivir de una manera normal. Sus vidas son transformadas, afectadas, venidas abajo y no desarrollan realmente una vida libre. Así es que el Señor, a eso vino también a dar libertad, vino a traer salvación, vino a, tra a traer perdón de pecados en su sangre, pero también vino a sanar y a hacer libre a toda persona que le busque de corazón. Así es que hoy vamos a estar orando para que usted, mi estimado amigo, hermano, hermana, si está padeciendo cualquier atadura o un familiar suyo, sé que vamos a unirnos en este tiempo de oración y vamos primero a darle gracias al Señor. Digamos, gracias Señor por este día, por este momento que tú nos permites estar ante tu presencia, buscando tu rostro, buscando tu bendición. Gracias te damos Señor por la vida, por la salud, por todas las cosas, aún por el aire que respiramos, por esta oportunidad de vida que nos das en este día. Gracias, Dios. Queremos agradecerte con todo nuestro corazón por todas las bendiciones con que nos has bendecido porque has querido, Dios, traernos esta vida con un propósito. Ayuda a cada persona a descubrir cuál es su propósito en su vida. Y ayuda a cada persona a seguir caminando de la mano tuya, Señor. Queremos, Dios mío, también arrepentirnos ante todo de nuestros pecados decirte Dios perdona mi pecado perdona mi maldad perdona porque tantas veces te he fallado pero hoy vengo ante ti Señor arrepentido me arrepiento de ese pecado de esa maldad que he estado cometiendo Señor y ayúdame para no caer más en esos pecados Dios mío sé que hoy es un día en que te agradecemos y un día en que te decimos, perdona, don Señor, porque venimos arrepentido ante ti por todos nuestros pecados. Gracias Dios. Queremos orar, Dios de la gloria, por esas personas que están atadas a una enfermedad. Hay ataduras físicas, ataduras del alma, ataduras espirituales. Una enfermedad puede ser una atadura física o puede ser una atadura... Espiritual, Así que hoy oramos Dios de la gloria por esas personas que están enfermas de cualquier enfermedad, Señor, para que seas tú sanándole, seas tú libertándole de esa enfermedad. Como aquella mujer encorvada que tenía un espíritu de enfermedad, el Señor le dijo, sé libre de tu azote y enseguida la mujer se enderezó. Hoy también oramos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y decimos esa enfermedad. Te vas en el nombre de Jesús de Nazaret Suelta ese cuerpo Suelta esa vida En el nombre de Jesús de Nazaret Enfermedad de cáncer Crecimiento normal Todos se van en el nombre poderoso de Jesús Enfermedad del sistema nervioso Padre mira cuántas personas Están con trastorno bipolar vacío existencial Adicciones Señor Tristeza profunda compulsión sensual, nerviosismo, Señor, crisis de nerviosismo, todo eso se va en el nombre poderoso de Jesús, crisis de ansiedad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús se va todo eso, Padre, estamos declarando libertad de toda enfermedad del sistema nervioso, Padre, de cualquier índole que venga, esa atadura declaramos sin poder y es libre de esa enfermedad, de ese trastorno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, toda esquizofrenia también, desaparece, se va de la vidas de las personas en el nombre poderoso de Jesús Padre, esa doble personalidad que hay en ese individuo Padre, se va en el nombre poderoso de Jesús Padre, tú le traes sanidad a su alma, Dios de la gloria no sabemos la causa por la cual tiene ese trastorno de personalidad, ese trastorno bipolar, pero tú sí lo sabes Señor y tú le das sanidad le das liberación en el nombre de Jesús de Nazaret Padre, hoy estamos declarando que se va toda bipolaridad, se va toda adicción, toda tristeza, toda crisis nerviosa, toda crisis de ansiedad en el nombre poderoso de Jesús. Toda compulsión sensual también se va en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ahora estamos declarando, tu alma está tranquila, Señor, libre de todas esas ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Esas ataduras sensuales también se rompen, se caen en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que son presas de senso ilícito, Señor, Padre de la gloria, de fornicación, de adulterio, Señor. De toda perversión sensual también estamos declarando libertad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Hoy es un día de liberación. Muchas personas están atadas a un cristiano, están atados a pecados sensuales, a pecados también de lujuria, padre de la gloria, de codicia. Todo eso se rompen todas esas ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios mío, porque Cristo es el libertador. Él vino a traer libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos por el diablo, oprimidos por diversas enfermedades, por diversos espíritus inmundos, Señor. Hoy estamos declarando liberación de todo espíritu inmundo que está atacando a las personas, Padre y hoy si usted se decide, si usted estimado amigo, hermano, si se decide hermana a ser libre, el Señor le liberta de esa subadicción, de esa enfermedad, de esa atadura, sea cual sea su origen, si usted hoy le da su vida verdaderamente al Señor y le entrega ese área de su vida a Cristo, Él le trae liberación, le trae libertad, le trae una vida plena en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, esos espíritus inmundos retroceden en el nombre poderoso de Jesús. Esos espíritus que causan enfermedad, enfermedad supuesta, lo declaramos sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Libre esa vía circulatoria, es libre de toda enfermedad supuesta. También el corazón, Padre de la gloria, la mente, se liberta la mente de la persona, Señor. Hoy hay liberación. Hoy el Señor hace libre a muchas personas hoy esas ataduras se rompen, ataduras físicas se van, ataduras del alma, ataduras espirituales se rompen, todo eso se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la Gloria, hoy el Señor liberta, sana y enseña también que Él es el Señor que tiene el poder para darte una vida abundante, una vida libre, por eso hoy tu alma necesita ser sanada, necesita ser transformada y necesita ser liberada con el poder de Dios, hoy la mente, las emociones, tu voluntad son libres en Cristo Jesús, Padre esos sentimientos, esas decisiones serán en Cristo Jesús, ya no estarás equivocado, no estarás confundido, no estarás confundida sino que tu mente tendrá claridad, tendrá una claridad mental en tu vida que podrás decidir lo correcto siempre, también oramos por esas personas que tienen el alma herida, por algo que le hicieron en su vida, hoy declaramos sanidad de esa alma de esas heridas en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, ya no más opresión, no más personas deprimidas, no más personas enfermas, Padre de los nervios, de trastornos, Señor, como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia, Señor, todo eso se va de las personas en el nombre de Jesús de Nazaret, todo trastorno mental, queda sin poder, se rompe esa atadura de trastornos mentales, de trastorno bipolar, de esquizofrenia, se rompe todas esas ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se, se cierran las puertas abiertas por el pecado, por el resentimiento, por las heridas que te acusaron. Cierra esas puertas. Perdona a esta persona. Perdónale, perdónale que te ofendió para que no tengas ataduras en tu mente. Padre de la gloria, Dios mío, gracias te damos. Te bendecimos Dios en esta mañana porque hoy traes liberación, traes vida Libre en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en el área física, espiritual, en todas las áreas de la vida del ser humano, traes tu liberación, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es poderoso, Señor. Gracias, Dios mío. Te bendecimos, Padre bendito. Padre de la gloria, que estamos delante de ti, Señor. Gracias te damos en esta preciosa mañana. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Dios me lo bendiga en este nuevo día. Le damos gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí en el devocinar de Manantial. Bueno, el tema de hoy es la liberación. Liberación de ataduras. Espiritual. La palabra del Señor dice en, en Juan 8, 36, dice así. Levo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén así que si el Hijo de li... así que si el Hijo los libertare seremos verdaderamente libres le damos gracias a Dios porque eh, Jesucristo murió en esa cruz del Calvario para hacernos libres de toda cautividad que el diablo nos tenía él nos hizo libre de diferentes pecados. Él nos hizo libre del pecado del adulterio, de la fornicación. Nos hizo libre del pecado de la laxivia. Nos hizo libre del pecado del homosexualismo, del lesbianismo. Él nos hizo libre de las enfermedades. Y él nos hizo libre de todos los pecados. Él murió en esa cruz y fue crucificado en esa cruz y dejó todo eso, todos esos pecados, lo dejó ahí en esa cruz del Carvario. En esta mañana el Señor te dice, ven a mí, que yo te voy a libertar de esa cautividad donde tú te encuentras atado. Hay muchas personas que están cautivos en el adulterio en el adulterio y en la fornicación en esta mañana el Señor te dice ven que yo quiero libertarte de ese pecado que te tiene agobiado yo te quiero hacer libre de ese pecado del adulterio ven a mí que yo te limpiaré hay pecados ¿sí? que tienen cautivo a la persona en la droga el Señor te dice en esta mañana, ven, que yo te saque, yo te saco de esa vida que llevas pecaminosa, esa vida que no te deja tranquila, de la droga. Hay personas que se encuentran cautivas por una enfermedad, allí se encuentra atada en ese, en, con esa enfermedad que el diablo la, lo tiene ahí, no le da libertad de salir adelante sino que está cautivo ahí no le da libertad para decirle Cristo aquí estoy porque a veces el diablo no permite de que nosotros pronunciemos la palabra de Cristo porque él enseguida nos ata de su pecado donde lo tiene pero viro Cristo nos libertó así que tú en esta mañana estás libre de todo pecado si tú pronuncias la palabra de Cristo. Cristo es el único que puede limpiarte de todo pecado, de toda cautividad, te lo puedes sacar de ese cautivo que tú estás viviendo. En el nombre de Jesús te digo en esta mañana, recibe a Cristo en tu corazón y el Señor te hará libre de toda enfermedad, de todo pecado te hace libre y ves a Él que Él te ama y Él no quiere que tú vivas en esa vida pecaminosa que está, en ese cautiverio que está así que te invito en esta mañana para que busques a Cristo y reconcíliate si te has apartado de Él, reconcíliate porque Cristo te ama Dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice y Dios no ama el pecado, Él ama al pecador. Así que si tú estás medido en ese, en ese cautivo del pecado, el Señor te dice que vengas a Él, que Él te saca de ahí y te hace libre. Le damos gracias a Dios por esta corta reflexión que hemos estado aquí en el Devocional. Y seguimos orando en esta mañana por mucha cautividad que hay en muchas personas que las tienen atadas en ese pecado, que no lo deja, no lo deja tranquilo el pecado donde está. A veces el mismo pecado hace que la persona se quite la vida. ¿sí? A veces la persona no encuentra salida para, para salir de ese pecado, pero sí hay salidas en Cristo Jesús porque Cristo Jesús vino para hacerte libre hoy. Hoy el Señor quiere hacerte libre. Hoy el Señor quiere tener, quiere que tú tengas una vida nueva. Hoy el Señor quiere que tú regreses a tu hogar. Hoy el Señor quiere que tú regreses a tu casa donde está tu familia. Hoy el Señor quiere que tú sueltes ese, ese cautivo, que tú sueltes ese pecado que llevas de la droga, el Señor quiere hacerte libre de esa droga. El Señor quiere hacerte libre del alcoholismo. El Señor quiere hacerte libre de la prostitución. El Señor quiere hacerte libre de esa enfermedad que estás ahí, que tiene atada. El Señor quiere hacerte libre de, este, de cualquier atadura que tú tienes hoy. El Señor quiere hacerte libre en esta mañana. Así que Dios te dice en esta mañana, ven a mí, que yo te haré libre de toda cautividad. Gracias a Dios le damos por todas las cosas que va a ser en esta mañana, en este nuevo día, de muchas personas que se encuentran atadas, Señor, en esa cautividad del pecado, Padre. Señor, te pido en esta mañana por muchas personas, Señor, que se encuentran atadas por el por la droga, Señor, por el adulterio, por la fornicación, por el lesbianismo, Padre Amado, bendito, por el homosexualismo, Señor, de la gloria, por la mentira, Señor, hay personas que se encuentran cautivas, Señor, por la mentira, Señor, de la gloria, que no se cansa de, de, de, de echar mentira, el engaño, engañan a muchos, Señor, de la gloria, ese es pecado delante del Señor, a veces hay personas que hacen juramentos falsos, esa es cautividad que tiene esa persona de estar mintiendo. Viven siempre echando la mentira, diciendo mentira, ese es pecado, el Señor te quiere sacar de ahí, el Señor te quiere liberar en esta mañana. Hay personas que le gusta deleitarse, de estar haciéndole cosas indebidas a otras. Ese pecado que tiene esa persona, que el Señor te quiere hacer libre en esta mañana gracias Padre bendito celestial por este día Señor y te damos gracias por aquellas personas Dios mío Padre que se están conectando, que se van a conectar y se van a seguir conectando en esta mañana Dios bendiga a aquellas personas que ahora mismo están escuchando este devocional que Dios me lo bendiga y me lo guarde y oramos Señor por esas personas que se encuentran cautivas Padre bendito en este nuevo día Padre, gracias a Dios Señor te damos Padre, Padre oramos Señor, por el hogar, Señor, de muchos hogares, Padre, que se encuentran cautivos en el adulterio y en la fornicación. Padre amado, te ponemos, Señor, el hogar de Mayra, Padre. Mira a esa mujer por lo que está pasando, Señor, por lo que su esposo le ha hecho, Padre. Pero te pido, Padre amado bendito, que seas tú, Señor, rompiendo toda atadura, toda ligadura, Señor, todo espíritu de adulterio, Señor, de la gloria se va en el hogar de Mayra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, quítale, Señor aparta, Señor, ese esposo, Señor, del pecado que está viviendo, Señor, que ha abandonado a su esposa, Señor, de la gloria, a sus hijos, Señor, por irse, Señor, a deleitarse, Señor, en el pecado con otra, con otra persona, Padre. Padre, yo lo declaro libre en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Señor, quítale toda venda engañosa, Señor, que él tiene, Padre, toda mentira del diablo, Padre, porque tu palabra dice que lo que tú una, el hombre jamás lo separará, Señor, de la gloria tú no has separado ese hogar. el diablo es que ha separado ese hogar pero tú no padre porque tú viniste señor es a restaurar señor a los hogares tú viniste a restaurar a, a, a nuestras vidas padre y en esta mañana señor de la gloria en esta gloria en esta mañana padre declaramos libre señor Libre para la gloria y honra tuya, Señor, el esposo de Mayra, Padre. Gracias te doy, Señor, de la gloria, porque tú haces como quieres, Señor. Y te pido, Padre, que tú le toques profundamente su corazón a él, Dios mío, y le quite, Señor, toda mentira, Señor. Toda mentira del diablo que le ha puesto él en su mente, Señor. Y, esa, y, y, y, en, y en su mirada, Padre, también te pido, Señor, que le quite, Señor, toda venda engañosa, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Señor, Señor gracias te damos Señor de la Gloria también oramos Dios mío en esta mañana Señor de la Gloria por la hermana Lucy Señor de la Gloria se encuentra el señor en la clínica padre amado bendito te pido también por ella padre para que tú la libertes señor de la gloria de esa cautividad donde se encuentra ella señor de esa enfermedad padre señor de la gloria tú viniste señor a libertarnos señor de toda cautividad que el enemigo señor nos ha puesto señor en la vida de muchas personas padre el hermano gustavo también oramos por él la hermana feliz señor de la gloria Oramos por ellos, Padre amado, y muchas personas que se encuentran cautivos por alguna enfermedad, Padre, por algún problema, dificultad, Padre, en esta mañana, Padre. Te lo ponemos en tus manos, Dios bendito, en Cristo Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre amado bendito, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre, y seguimos orando en esta mañana, Padre. Gloria sea el nombre del Señor, vivimos en esta preciosa mañana diciéndote Dios mío gracias porque tú Jesús, Jesucristo tú eres nuestro Señor y eres quien trae libertad a toda persona que está cautiva, también toda persona que ha sido cautiva por haber participado en ocultismo Señor, Padre por cualquier maldición que haya sido lanzada contra esa persona es libre también, también esa persona que ha caído en cautividad por su falta de perdón, por su amargura, hoy declaramos libertad en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, también Dios mío, aquellos que han caído en cautividad espiritual, por las mentiras, por el engaño en que han vivido, hoy declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesús, esos que han sido también atados por el enemigo, por su desobediencia a Dios, por ser personas que han decidido ser impías, personas apartadas del Señor, hoy declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesucristo Nazaret. Dios mío también, aquellas personas que su altivez y su soberbia lo han llevado a la cautividad, hoy esa altivez esa soberbia se va de su vida, se rompe, toda atadura de altivez, de soberbia de desobediencia a Dios, de mentira, de engaño, de falta de perdón de amargura, de todas esas maldiciones lanzadas que han sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret renuncia a esa participación en el ocultismo, en brujería, hechicería en inmoralidad sexual, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. mira cuántas personas, Dios mío Está en cautividad Hoy es tiempo de arrepentimiento Hoy el Señor te llama a que te arrepientas Arrepientes de tu pecado Para que el Señor te liberte en este día Hoy es día de liberación Hoy es día para que tú te arrepientas de todo pecado Y el Señor te hace libre Gracias estamos Señor por este tiempo de oración Estamos finalizando con tu ayuda Con tu bendición Sabiendo que tú vas a seguir actuando en las personas Que esta palabra que hemos lanzado Palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Respaldada por la misma Palabra de Dios, es para liberación de muchas vidas que se rompen esas ataduras de maldad, de pecado, de cautividad, de opresión del enemigo, esas personas que tienen trastornos en su mente, esquizofrenia, trastorno bipolar, vacío existencial, adicciones, compulsión sensual, tristeza profunda, crisis de nerviosismo, crisis de ansiedad, todo eso se va en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo Nazaret, hoy tu vida es libre, hoy declara libertad en tu vida, declara que el Señor Jesucristo llegó hoy a tu vida y te trae libertad, gracias estamos Señor por este tiempo oración y es un día para seguir orando a través de todo el mismo, sé que hoy, mis estimados hermanos y amigos, es un día de liberación en Cristo Jesús, nos despedimos deseando que Dios hoy bendiga tu vida grandemente y traiga libertad a tu vida, traiga libertad a tu familia de toda enfermedad y de toda cosa mala. Señor, líbralo de todo mal. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te guarde. Dios te bendiga.